Hola, ¿qué tal? Excelente martes 12 de octubre para todos. Bienvenidos a Ciber TV Noticias Monterrey. Le tenemos mucha información. A esta hora le presentamos los titulares. Nueve municipios de Nuevo León esperan la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca. Disminuye hasta en un 40% los casos de coronavirus en el estado. Además, Pamela se convierte en huracán categoría 1. Avanza hacia las costas mexicanas. Y el Instituto Nacional de Migración aclara que los soyas siguen las listas de control migratorio. Además, la policía de Nueva York difunde un video de la captura de en que un joven había robado el metro. Hay mucha información, se la vamos a ir presentando más adelante durante nuestro noticiero. Bueno, relájese porque es martes, es casi mitad de semana y viene un avance del pronóstico del tiempo con Juli Castillo. Muy buenos días Nayeli, como siempre un gusto poder saludarlos en la jornada de este martes acompáñenme a un avance del pronóstico del tiempo porque van a continuar altas las temperaturas aunque con un cielo parcialmente nublado, la máxima 34 a 35 grados centígrados en el transcurso de la noche, habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a los 23 grados centígrados, la probabilidad de lluvia se encuentra en un 10% y la humedad relativa en un 67% yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con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 Hola Nayeli, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio de CiberTV. Vamos a a conocer la información importante en cuanto a la nota que El día de ayer, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones llegaron hasta un domicilio y eh, revisaron el interior de esta casa, donde eh, localizan el cuerpo sin vida de un presunto distribuidor de droga. Este cateo se llevó a cabo en la calle Cuarto Andador de la Luz, en la colonia Monterreal, en el municipio de Escobedo. Cuando ingresan los agentes de la Fiscalía del Estado, bueno, se sorprenden al encontrar el cuerpo sin vida de esta persona, que hasta el momento no ha sido identificado, de 40 años de edad aproximadamente. A un lado del cuerpo había un casquillo percutido y también se localizaron dosis de droga en este punto, allá en el municipio de Escobedo. Posteriormente elementos de la agencia también realizaron varios operativos más, varios cateos en domicilios, casas de seguridad en las colonias Pedregal del Topo Chico y Jardines de Escobedo donde se logró la detención de siete sujetos que ya están siendo investigados por el Ministerio Público. Por otra parte ahora te vamos a dar a conocer otra información en el sentido que hubo un accidente vial sobre la avenida Ruiz Cortines y Barragán en el cual dos personas resultaron lesionadas. De acuerdo a las investigaciones de tránsito del municipio de Monterrey en este sitio un tráiler le da un cerrón a una camioneta la cual provoca que el conductor pierda el control de su vehículo y se impacte en contra el barandal de un domicilio particular en la colonia Hidalgo. Eh, de inmediato hasta este lugar llegaron elementos de protección civil del Estado, también socorristas de la Cruz Roja Monterrey, quienes atendieron a dos personas, ninguna de, ninguna de ellas fue trasladada a un hospital. Nayeli, esta es la información de lo que ha sucedido aquí en la ciudad en las últimas horas. Muchas gracias Marcial, vamos a volver contigo más adelante. Y nosotros continuamos, 10 es que elementos de la Guardia Nacional interceptaron una serie de tres paquetes con aparente marihuana, esto en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Las cajas en las que se encontraba el producto estaban en las instalaciones de una empresa de mensajería y paquetería, cuyo personal procedió a denunciar. Los trabajadores de la empresa notaron que de las cajas emergía un olor desagradable, así que llamaron a las autoridades para que hicieran la inspección correspondiente. Mire, policías de Guadalupe detuvieron a un sujeto que presuntamente acosó, molestó y grabó con un teléfono celular a una joven. La afectada de 24 años caminaba hacia su casa cuando el sospechoso la abordó y comenzó a molestarla, por lo que ella se dirigió a un centro comercial y pidió auxilio. La detención de César N., de 45 años de edad, se llevó a cabo en la avenida del Bosque y calle Aria, esto en el fraccionamiento Paseo de Guadalupe. Mire lo siguiente, y es que al pasar de 334 a 191, los contagios por COVID-19 reportaron la cifra más baja desde el mes de junio. Esto equivale a una caída del 43%. Asimismo, la Secretaría de Salud informó un descenso en las hospitalizaciones de 513 a 493, con los que la ocupación se encuentra en 30.86%. Por otro lado, se elevó ligeramente el número de personas que requieren de ventilación de 140 a 145 Continuamos con más 10 que habitantes de al menos 9 municipios de Nuevo León están por superar el plazo establecido para aplicarse la segunda dosis de la vacuna del laboratorio AstraZeneca Esta situación mantiene preocupados y molesta a la población pues el día que recibieron su primera dosis el personal médico les informó que en un plazo máximo de 12 semanas deberían contemplar también su esquema quienes se ven más afectados son 62.484 personas de entre 40 a 49 años del municipio de Guadalupe. Si usted es un afectado, coméntenos también su experiencia sobre este tema. Mire, El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, asistió a su clase de doctorado en Derecho Constitucional y Gobernabilidad en la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL y compartió en redes parte de su recorrido por las instalaciones luego de un año y ocho meses de no volver ante la pandemia del COVID-19. Al arribar a las instalaciones, el mandatario estatal se tomó una foto con la escultura de la lechuza, mascota representativa de FACDIC y presumió que su imagen y nombre aparecerá próximamente junto a la galería de los gobernadores egresados de esa facultad que se ubica en la, fa en la fachada también del edificio principal. Al caminar por el edificio de posgrado, el gobernador estuvo acompañado de un guardia de la UNL quien portaba un cubrebocas del ex candidato a la gubernatura Adrián de la Garza. <coughs> Continuamos y es que debido al mantenimiento y remodelación que se está llevando a cabo en la clínica 15, la más antigua del estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, señaló que algunos servido, servicios se estarán brindando en el Hospital Santa Cecilia. Mediante un comunicado, el Instituto informó que será a partir del 18 de octubre que los servicios médicos y administrativos serán reubicados temporalmente en el hospital, ubicado en Isaac Garza 200 Oriente, entre Vicente Guerrero y Galeana Norte, esto en el centro de Monterrey. Ante el cambio, se logrará dar de manera temporal cobertura a los 197.082 derechohabientes adscritos a la Clínica 15. Y los medios hermanos involucrados, esto en el caso de los moches en los 30 casinos, negaron haber participado en dichos actos de corrupción. En un comunicado, Ramón Ernesto Rodríguez Briones, medio hermano del yerno del ex gobernador Jaime Rodríguez, Hernán Rodríguez Escalera, manifestó ser ajeno a los hechos antes denunciados por el Ejecutivo Estatal Samuel García. Señaló que hace tres años comenzó a participar en el gobierno municipal de García, pero no en el estatal. Ahora nosotros pasamos a la información nacional y es que la pandemia por COVID-19 incrementó el consumo de drogas y sustancias en la población joven mexicana, reveló así un estudio encabezado por el Population Council de México en colaboración con otras instituciones. De acuerdo con el estudio Voces 19, representado este lunes también el consumo de opioides entre adolescentes y el de marihuana entre jóvenes tuvieron un incremento del 18% y 21% respectivamente en los meses que ha durado la pandemia. Isabel Vieites, directora de la oficina de Population Coaching en México, quien representó el estudio, detalló que en ambos grupos incrementó en 14% el consumo de alcohol. Continuamos y es que el Instituto Nacional de Migración indicó en un boletín que mantiene vigente la alerta migratoria contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos y actual testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. La alerta informó, es con el propósito de verificar y registrar los movimientos de la persona mencionada en los puntos destinados al tránsito internacional de personas, ya sea aéreos, marítimos o terrestres, así como informar de los mismos a las autoridades internacionales. Y mire, los esquemas utilizados por firmas privadas como productores independientes de energía, las sociedades de autoabasto, los certificados de energía limpia, pues representan un atraco al país, dijo así Manuel Barlet Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad y pues durante una reunión con José Martín Mendoza Hernández, director de suministración de servicios básicos, así como subgerentes de esa área, continuó la campaña para informar a los trabajadores de la CFE sobre los beneficios de la reforma eléctrica y cómo se busca revertir los efectos de la reforma energética del año 2013. Baclet Díaz apuntó que la filosofía para defender los negocios de empresas privadas nacionales y extranjeras es desaparecer a las empresas públicas para no entorpecer al mercado. Además, la reforma, la reforma precisamente eléctrica no será tema en la relación con Estados Unidos, aseguró así el canciller Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard recordó que cualquier empresa en México, hoy que perciba que sus intereses son afectados por una disposición del gobierno que le pueda ser desfavorable o que modifique reglas o contratos vigentes, puede imponer un procedimiento legal. No es de citeredum de la relación bilateral, no lo va a ser. Quienes están esperando eso son las empresas promotoras. ¿Por qué no lo van a hacer? Porque hay procedimientos establecidos entre los dos países. Por su parte, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, se concretó a decir que analiza el documento. Y mire lo que le decíamos precisamente en los titulares y es que Pamela es el ciclón tropical que se convirtió este martes en huracán de categoría 1 en la escala de Zafir-Simpson y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional en su reporte de las 6 de la mañana con rachas de vientos de hasta 150 kilómetros por hora. Pamela se ha fortalecido a huracán categoría 1, esto en la escala zafir Simpson se localiza al oeste-suroeste de las costas de Jalisco. Informó así el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera que Pamela se intensifique a categoría 2 durante el martes y que siga acercándose a las costas de Sinaloa, en el que se localizará al sur de las costas de Baja California Sur, por lo que se amplía su la, la circulación, precisamente como ocasionará precipitaciones en gran parte del país para que esté alerta. Y hablando precisamente de clima, vamos a pasar al pronóstico del tiempo con Jolie Castillo. Con muchísimo gusto, los saludo de Nueva Cuenta. Regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para que usted conozca lo que nos espera en cuestiones meteorológicas para esta jornada, para los próximos días, porque se vienen cambios muy importantes. La temperatura máxima, 34 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado en el transcurso de la noche. La temperatura estaría oscilando de los 23 a los 25 grados centígrados. La probabilidad de lluvia se encuentra en un 10%. Para el día de mañana, miércoles, mitad de semana amaneciendo con 23 grados centígrados la máxima asciende hasta llegar a los 34, 35 grados centígrados, la probabilidad de lluvia incrementa hasta en un 25 o en un 30%, un cielo parcialmente nublado, esta nubosidad va a continuar para el día jueves, aunque disminuye la probabilidad de precipitación la temperatura por la tarde de 35 grados centígrados, mínima de 23 ya para el día viernes y para el día sábado, atención porque hasta el momento el pronóstico de precipitación se encuentra activo, tormenta dispersas en el transcurso de la tarde la temperatura para el día viernes 32 grados centígrados ya en el transcurso de la noche 19 grados y para el día sábado habrá un descenso en la temperatura marcado en el transcurso de la mañana y también por la noche entre los 14 a los 15 grados centígrados y por la tarde el termómetro solamente estaría alcanzando 22 grados centígrados y como hay probabilidad de lluvia se puede sentir el ambiente un poquito fresco también le comento lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional el huracán Pamela ya está localizado al sur de Baja California y este mismo se va a estar desplazando para el estado de Sinaloa, así que extremar precauciones porque trae rachas de vientos bastante fuertes y con ello también va a provocar lluvias muy fuertes así que bueno, extreme precauciones otro dato importante es que el frente frío número 4 de la temporada se va a estar desplazando por todo el norte y el noroeste de la República Mexicana con ello un canal de baja presión y esto mismo está ocasionando tolvaneras, rachas de vientos superiores a los 60 kilómetros por hora y con ello un ligero descenso en la temperatura como lo estamos viendo para Tijuana, 9 grados centígrados la máxima llegando solamente hasta 21 grados, para Chihuahua continúan altas las temperaturas en el transcurso de la tarde superando los 30 grados centígrados pero nuevamente por la mañana y por la noche habrá un descenso en la temperatura hasta llegar los 15, 16 grados centígrados, para Mazatlán nuevamente hay pronóstico de precipitación activo, las temperaturas por la tarde 31 mínima de 24 grados centígrados para Torreón 34,21 con un cielo parcial Parcialmente nublado. Esta misma nubosidad para Guadalajara, la mínima de 15 grados, máxima de 28 y no se descarta el pronóstico de lluvia, al igual que para Celaya, la temperatura por la mañana de 13 grados, mínima entre los 14 y 15 grados, máxima de 28 grados centígrados, para Acapulco 32,25. Para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, las temperaturas por la tarde van a continuar calurosas, un cielo parcialmente nublado y es que también se encuentra la onda tropical número 37 de la temporada. Con ello hay temperaturas algo frescas por la mañana, hay probabilidad de precipitaciones, la temperatura por la tarde de 32 a 35 grados centígrados y la mínima que oscila de los 20 a los 25 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente martes. Muchas gracias, Julie. Nosotros continuamos con la información internacional. Mire lo siguiente, y es que cerca de 19 mil niños atravesaron en lo que va del 2021 la peligrosa selva de Darien, que está ubicada entre Colombia y Panamá, para llegar a Estados Unidos. Es una cifra que marcó un máximo histórico de menores migrantes, según advirtió el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. La mitad del total son menores de cinco años, y este pico histórico es cerca de tres veces más que la cifra registrada durante los cinco años anteriores juntos. La afluencia tan creciente de niños migrantes por el Darién debería ser tratada urgentemente como una grave crisis humanitaria por toda la región más allá de Panamá, denunció Lauren Dulliver, quien es jefe regional de comunicación de UNICEF para América Latina y el Caribe, e insistió a los gobiernos a garantizar la protección de los niños durante su viaje y a coordinar una respuesta humanitaria muy triste, imagínense, menores de 5 años. Mire, la actividad del volcán Cumbrevieja, esto en la isla Canaria de La Palma, parece no detenerse desde que hizo erupción del pasado 19 de septiembre. Tan solo el domingo, según reportó Reuters, bloques de lava fundida del tamaño de edificios de tres pisos rodaron por una ladera de La Palma y 21 temblores sacudieron el suelo. Justamente el domingo, en medio de la actividad del volcán, los satélites que han tomado diversas imágenes de la erupción de Cumbrevieja, volvieron a captar la magnitud de este fenómeno de la naturaleza. Sorprendentes imágenes. Mira, en medio de la escalada de la guerra de palabras entre Pekín y Tapei, el ejército de China publicó un video de sus tropas practicando desembarcos y construyendo cabezas de playa en simulacro reciente realizados a lo largo del estrecho de Taiwán, el diario del Ejército Popular de Liberación publicó un video en su cuenta web que muestra a los soldados en múltiples oleadas practicando capturar la playa. El video muestra a los soldados irrumpiendo en la playa utilizando pequeñas embarcaciones como ya lo está observando en su pantalla. Y vamos a ver las siguientes imágenes también impactantes y es que esto pasó en Nueva York. porque, Pues obviamente hubo un detenido. Ven estas imágenes, fueron difundidas a través de la policía. En ellas se pueden observar la captura de un presunto ladrón y es que fue gracias a la cámara corporal de un elemento del metro que pudo grabar el momento justo en el que persiguió y dio casa a un joven que acababa de robar el celular a un pasajero. Veamos este momento. Qué buena condición, ¿no? Trae también el policía de Nueva York. Ahora nosotros vamos a pasar a otra información, vamos precisamente a Tendencias con nuestra compañera Carla Mosigo. Muchísimas gracias, Nayeli. Muy buenos días. Ya es martes y qué mejor manera que iniciar este día pues con esos videos que son tendencias en las redes sociales. Y comenzamos nada más y nada menos con el siguiente video que déjeme le platico que sucedió en Puerto Rico. Mientras se encontraba de vacaciones, como le comentaba en Puerto Rico, una joven estadounidense se sorprendió al descubrir un pequeño cangrejo en su oreja. Fue a través de una cuenta de TikTok en la cual se aprecia el momento en que la joven es revisada por personal médico. En el clip se puede observar que se le indica que tape su nariz y comience a soplar así el pequeño cangrejo comienza a salir poco a poco del oído segundos después con una pinza delgada jalan al crustáceo varias veces y por fin sale de la oreja de esta joven pero vamos a ver aquí un fragmento de este video y dígame usted qué opina Higher, here you go. Higher, higher, higher. Blow again. The baby cries. Don't panic. Stay calm. Here yeah, stay calm. There we go, There we go, go. Hasta la piel de chinita se nos puso al ver ese video. Y pues de Puerto Rico nos vamos hasta la Ciudad de México y le quiero presentar a la siguiente joven que se llama Silvia Cepeda. Le comento que esta chica es una cantante mexicana que se volvió famosa al imitar la voz del dispositivo de Apple Siri. Con más de un millón de seguidores en TikTok, la joven hasta manda saludos personalizados a los seguidores que se lo solicitan. Aunque algunos creen que es la voz oficial de Siri, en diversas ocasiones ella ha declarado que no es así. Lo que empezó como una broma la convirtió ahora en una celebridad de las redes sociales, así que vamos a ver este video de la imitadora pues no oficial de Siri Hola, esta es una llamada del chisme contesta date cuenta no te hagas que la virgen te habla, es momento del chismecito tu amigo chisme te está llamando, contesta Contéstame, no te hagas y también qué opina de esta chica imitadora decir y si se le parece la voz no se le parece ya usted va a decidir y ya vamos con el último video de las tendencias aquí en redes sociales y déjeme le platico que las parodias relacionadas a la serie del momento el juego del calamar pues continúan dando de qué hablar en esta ocasión un payaso de nombre toylin se viralizó en las redes sociales por incluir en su show dinámicas pues parecidas a la serie fue el mismo quien decidió subir un video a las redes sociales y no y no pensó que se volvía que se iba a Volver viral y pues ahora es toda una sensación. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video. pues no cabe duda que el ingenio mexicano siempre sale a relucir. Y como le comenté, estos fueron los videos que son virales, son tendencias en las redes sociales de este martes. Y también quiero aprovechar para recordarle que nos sigue en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mosigo que tenga un excelente martes y nos vemos hasta mañana. Muchas gracias, Carla. Y miren la siguiente información, y es que hay migrantes que están pagando a mexicanas, a mexicanos hasta 20 mil pesos para poder casarse. ¿Lo creen? Vamos a verlo con Guadalupe Mijangos. Migrantes haitianos pagan más de 20 mil pesos para casarse con ciudadanos mexicanos con el objetivo de conseguir un documento que regularice su estancia en el país y poder llegar con un pasaporte mexicano a la frontera norte y cruzar hacia los Estados Unidos. Así lo publicó El Sol de México en una investigación en la que reveló que los matrimonios por conveniencia entre mexicanos y haitianos van en aumento. El medio citó que en las oficinas del Registro Civil de Chiapas, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Puebla y Guanajuato, del 1 de septiembre a lo que va de octubre, se han registrado 42 matrimonios entre mexicanas y haitianos, la cifra más alta desde el año 2000. El 18 de septiembre, Joe Biden anunció que aplicaría la política de deportación masiva de migrantes haitianos que lograron ingresar a Estados Unidos desde México. En Nuevo León, el número de migrantes se ha incrementado desde finales de septiembre cuando la Casa Indy, ubicada en Monterrey, informó que estaba rebasada al recibir a más de mil migrantes procedentes de ese país caribeño. Guadalupe Mijangos, CiberTV Noticias Monterrey. Y bueno, ¿el divorcio cuánto les va a salir? Es muy buena pregunta. Ahora nosotros pasamos a los deportes con Rafa Martínez. ¿Qué tal? Muy buenos días, nos acomodamos que vamos con información de los deportes para empezar platicando de lo que sucede con el, las elecciones y del caso el proceso de Joe Campbell que fue notificado el club de fútbol Monterrey que no estará para los siguientes partidos y es que presenta una lesión en el tobillo así lo dieron a conocer el eh, día de ayer por la tarde donde el propio Joe Campbell presentó una imagen donde dice que está lesionado que lastimosamente queda fuera del partido contra Estados Unidos no hará el viaje y bueno pues después anunciaron que tiene un esguince de tercer grado que lo deja fuera un mes lo aleja de las canchas cuando parecía que Javier Aguirre tendría ya plantel completo pues no es así aquí hay que aclarar una cosa porque empezaron a surgir incluso en los medios de comunicación increíble que se les vaya esta Joel Campbell no puede Jugar con rayados la final de la Conca Champions, aunque estuviera al 100% físicamente porque él ya participó en este torneo con León, entonces no puede ser elegible para jugar este compromiso. Así las cosas en la fecha FIFA para Joel Campbell que salió lesionado, así que pues un mes fuera de actividad para el jugador de los rayados del Monterrey. Y vámonos con más información, dejando de lado la lesión de Yu Campbell y los rayados del Monterrey, porque también hubo clásico femenil, para algunos este es el clásico nacional en relación a los varones, pues el partido... Eh... Fue bueno a secas, el equipo de las Águilas del la América empezó ganando 1 por 0 al minuto 79 con gol de Natalia Mauleón, eh, de esta manera se ponían adelante las Águilas, pero después doblete de Licha Cervantes, la ex Rayada, marca al 80 inmediatamente después de que había recibido el gol del América y al 90 ya sobre el tiempo prácticamente agregado, logra el gol del triunfo 2 por 1, Chivas se pone a las Águilas del la América en el clásico femenil. Y vámonos ahora con lo que sucede, por supuesto, en Europa con los partidos eliminatorios y es que Alemania ya consigue su pase al Mundial y se convierte en la primer selección en lograrlo después de que el día de ayer derrotaron cuatro goles por cero a Macedonia a domicilio y bueno parece ser que Alemania deja atrás esos últimos años de pesadilla que tuvo y ahora pues ya se clasifica el Mundial de Qatar que se disputará el año entrante así que Alemania no falta una justa mundialista desde 1950 cuando fue excluida por temas políticos específicamente por la segunda guerra mundial así que bueno bueno, pues los germanos ya tienen su boleto. ¿Qué es lo que pasa con los demás resultados que se dieron en la UEFA? Donde pues hay equipos eh, que están ya también con boleto por lo menos asegurado para la repesca. Croacia y Eslovaquia empataron a dos. Noruega le pegó dos por cero a Montenegro. Turquía de visita dos por uno a Letonia dentro de los encuentros que se dieron de esta jornada que continúa... En, la, en su fase de clasificación, Serbia, España, Italia, Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Inglaterra y Rusia estarían consiguiendo los otros boletos restantes que quedan disponibles, mientras que Portugal, Suecia, Suiza, Ucrania, República Checa, Escocia, Noruega, Noruega Croacia, Rumania y Albania irían a la fase de repechaje. Y bueno, vámonos ahora con el Béisbol de las Grandes Ligas porque vive su parte importante donde el equipo de los Bravos toma ventaja sobre los cerveceros con un jonrón de tres carreras conectado por Jack Pederson para eh, así dar por blanqueada 3 por 0 el triunfo a los cerveceros de Milwaukee y aventajar 2 por 1 en la serie divisional de la Liga Nacional en el otro encuentro los Dodgers de los Ángeles contra los Gigantes de San Francisco, también, bueno, pues se jugó el número 3 de la serie, donde el equipo de San Francisco tuvo una buena participación ante los Dodgers de Los Ángeles y en el otro encuentro el equipo de Boston contra las Rayas de Tampa, ahí vemos las acciones de lo que sucedió con el equipo de los Medias Rojas que tuvieron un triunfo para también aventajar en el cuarto juego de la serie Boston sobre Rayas de Tampa, así lo que está sucediendo en la Gran Carpa en las Grandes Ligas, los festejos obviamente no son para menos, la cara de la derrota en primer plano, la cara de la, de la, del triunfo en el segundo plano. Y vámonos con lo que sucede también en la NFL porque el día de ayer se cerró la semana 5 con el partido entre los cuervos de Baltimore que tuvieron una gran participación. El equipo que comanda Jamar Laxon hizo un pase de touchdown de 5 yardas para Brown en lo que fue la primera posesión del tiempo extra para dar a los cuervos de Baltimore una victoria de 31-25 sobre los Colts de Indianápolis en las en el cierre de la semana 5 de la NFL Lamar Jackson lanzó para 442 yardas eh, lo que es para él un récord personal y cuatro touchdowns incluidos un par de pases cortos de touchdown así las cosas también en el Monday Night en lo que sucede con el fútbol americano y la mala noticia bueno lo que sucede con el, el head coach del equipo de los Raiders y es que se anunció ya de manera oficial su salida, él renunció, no le quedó de otra y parece ser que su carrera está acabada, está terminada y es que es por actos de racismo, de un lenguaje que ya en estos tiempos modernos no está nada permitido, salieron a la luz algunos correos electrónicos que mandaba donde usaba un lenguaje homofóbico, machista y todo este tipo de actos que hoy en día están penadísimos y que por supuesto los Raiders reaccionaron para echarlo de su equipo John Gruden queda fuera y todavía tenía un contrato por cinco años queda fuera de toda actividad así lo hicieron lo dieron a conocer los Raiders Las Vegas por lenguaje misógino anti gay en numerosos correos electrónicos. Así lo que sucede en la NFL y ya para despedir déjeme le muestro esta imagen conmovedora para que usted se dé cuenta que el fútbol no solamente es patear una pelota dentro de la cancha 11 contra 11 lo que sucede afuera, los jugadores son ídolos de niños y los niños quieren verlos convivir aunque sea verlos de lejos imagínese usted cuando en vez de verlo de lejos es su ídolo como en este caso Neymar que aprovechó su visita que tuvo a Colombia para jugar contra la selección de Colombia se acerca a un niño el niño casi me le da un infarto de la emoción llorando pidiéndole un abrazo a Neymar y no fue un momento que jamás olvidará a este pequeñín bien por Neymar ahí lo ovacionaban toda la afición colombiana porque son de esas figuras que parece ser que nunca las vamos a conocer Que solamente las vamos a ver en televisión Y tenerlo ahí tomarse una foto Que Neymar lo abrace Vean la cara del niño Sus lágrimas lo dicen todo palabras, simplemente hasta el papá se escuchaba emocionadísimo con el celular en la mano grabando a su hijo conviviendo con Neymar es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente día Muchas gracias Rafa, bueno quien ya está listo y con toda la información de espectáculos es Poncho Pérez, vamos a verlo Información de los espectáculos en esta mañana Gracias por estar con nosotros Vámonos de lleno con la información y arrancamos Nada más y nada menos que con información local ¿Por qué? Porque el día de ayer María León Y Jair llegaron a la ciudad de Monterrey Para la presentación dentro del musical Hoy no me puedo levantar que tendrán el día de mañana en Dos funciones aquí en la Sultana del Norte A menos relajados, divertidos La verdad es que los dos son unos tipazos Estuvieron pues en presentación justamente Con la prensa hablando de este musical Que bueno, Ciudad de México ya está terminando temporada Están felices de haber regresado al escenario después de estos casi dos años de pandemia que sabemos que todo el mundo del espectáculo estuvo en paro total, este regreso lo están valorando mucho, y este regreso también comparten que si Ciudad Fue gracias pues a que todos los integrantes de este elenco están vacunados, un tema que el día de ayer ellos decían, pues es un tema bastante sencillo, bastante fácil, el que la gente va y se vacune, pues eso dicen por una parte, pero recordemos que también hay otra parte, de los famosos que no les gusta vacunarse, que no están de acuerdo con ello, y justamente ayer ellos decían, este es un paso muy importante importante. ¿Pero qué opinan de aquellos famosos que dicen no, no se vacunen? Por ejemplo, Eduardo Verastegui, vamos a escucharlos. Lo que pasa es que tenemos que vacunarnos, eh, definitivamente. No hay todos esos mitos malos que se dicen acerca de las vacunas, ni que una vacuna es mejor que la otra. Y la, lo único que sí es prueba ahorita en este momento es que todas las personas que están en cuidados intensivos en el hospital es porque no se han vacunado. Hay personas que invitan a no hacerlo. Eduardo Verasti lo ha puesto muchas veces en sus es redes profitable. sociales, pero puede le invitar a que no se vacunen. Eh, sé que es un tema personal. Sin embargo, las personas eh, que tenemos una voz pública, pues es muy importante que si tenemos una opinión al respecto haya un... O sea, yo voy a hablar de las pruebas, más de la vacunación. Solo digo que yo estoy vacunada. No sé si existan datos en las publicaciones de algunas personas que no están a favor eh, datos claros, datos científicos que te digan una razón específica por la cual no vacunarte. Entonces como que le frenaron un poquito cuando les dije que opinaban de estos famosos, eh, bueno no tanto de ellos, pero vamos a opinar del punto personal, pero bueno, ahí estuvo justamente las declaraciones de estos dos cantantes quien el día de, ayer, del día de mañana, perdón, llegan en estas dos presentaciones, cambiamos completamente de información y vámonos ahora con Don Vicente Fernández y es que oiga, medio mundo me lo está matando estamos viendo justamente en pantalla a esta pues vidente de esas que sobran a través de las redes sociales y es que asegura el día de ayer esta mujer se hizo medio viral por así decirlo, al subir una imagen o un video más bien donde está sacando sus cartas y dicen oigan yo les tengo que decir una cosa hay que perdonar a la familia Fernández dice ella o sea que tienen que perdonar nada pero bueno se está colgando de Vicente Fernández porque dice don Vicente ya no está entre nosotros dice hay que disculpar a la familia porque pues no no lo quieren decir pero las cartas me lo dicen pero ya no se lo platico yo vamos a escuchar de vivo vamos qué fue lo que dijo esta vidente sobre que don Vicente ya partió de este mundo Dios mío señor Dios mire mire mire cómo se me enchina la piel Dios de la vida miren él no está con nosotros. Él no está con nosotros. Lo confirmo la última tirada, la última línea. El señor Vicente Fernández y aquí está la muerte. Mírenlo aquí. Él no está ya con nosotros. Con el mayor respeto, perdonando a sus familiares y a los doctores, yo entiendo que existe el milagro. La fe mueve montaña. No vamos a engañarnos. Yo vi lo confirmo. Nuestro querido Chente no está con nosotros. Yo estoy presintiendo que la máquina es la que está haciendo el trabajo por él. Dios. Bueno, sin palabras, ¿verdad? de este tipo de personajes, sobran en las redes sociales por aquí por atrás en el que de cuál se estaba fumando oigan y siguiendo con esta misma información de Vicente Fernández, vámonos ahora con un comunicado que se dio a, se dio a conocer el día de ayer como cada lunes y es que bueno pues eh, tratan de dar una actualización de qué es lo que está pasando con el charro de Huentitán después de que ya lleva pues ya meses internado, no sé cómo allá en Guadalajara dice comunicado médico eh, comunicado médico de salud el señor Vicente Fernández sabemos la preocupación de la sociedad y medios de comunicación por su salud desde su ingreso hospitalario en el mes de agosto nos ocupamos en la atención médica multidisciplinaria para mejorar el estado de salud del señor Vicente Fernández su familia ha estado a su lado en este proceso de enfermedad desde su ingreso hospitalario mismo que ha limitado su calidad de vida y ahora, su, de, eh, y ahora depende en forma continua de cuidados especializados de la salud también dicen por el tipo de enfermedad y secuela presentados hasta el momento lo han mantenido en un estado estacionario con una progresión lenta por lo cual no muestra cambios trascendentes en su estado de salud. El comunicado continúa pero prácticamente es lo mismo de cada semana entendemos la situación, no ha habido un avance marcado no ha habido un avance notorio por parte del cantante, por parte de los problemas de salud que ha traído desde pues, ya más de 40 días cuando sufrió esta caída en su casa y vaya que una pues caída que pensaríamos a lo mejor fue muy leve, vaya que ha agravado la salud de don Vicente Fernández, que bueno, pues de esta manera comparten su estado actual y repetimos, no hay mucha actualización, no hay mucho avance desgraciadamente en la recuperación del cantante. La información de los espectáculos en esta mañana, como siempre lo dejamos bien informado. Muchas gracias, Poncho. Ya son las 10 de la mañana con 42 minutos. Ya a esta hora le queremos agradecer a todas las personas que nos están sintonizando en esta transmisión en vivo. Si usted va, va a ver esta transmisión diferida, bueno, también que pase muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de la hora en la que nos esté viendo. Nuestras redes sociales son las siguientes: nos puede seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y también en el portal web, donde puede ver todos nuestros programas, todas las programaciones también, todas las notas y estar pendiente de cada uno también de nuestras transmisiones en vivo. Nosotros nos despedimos, nos vemos a las 12 del mediodía, que pase muy bonito día.